La medida fue impuesta contra Argelis de la Cruz Porte, de 26 años, residente en la bomba de Senoví Ramón Antonio Contreras, de 28, residente en la ciudad de Guanau, Cristian Esteban Monegro, alias Brand, de 31, residente en el sector Vista al Valle de esta ciudad, y Domingo de la Cruz, de 36, residente en Villa Altagracia, quienes son acusados de formar parte de una peligrosa banda de asociación de malhechores que se dedica al robo de baterías en las antenas de las telecomunicaciones. Alitice y Claro. En contra de estos ciudadanos, en torno a la presunta sustracción de batería en perjuicio de Altice, se le impusieron a los ciudadanos la visita y diferente garantía económica. En el caso de la especie, era Antonio, que fue la persona que representamos, se le impuso pues 70 mil pesos de efectivo y la visita dos veces al mes. A los demás, de 10 mil pesos en efectivo y visita, y a uno que pidió el Ministerio Público solamente la visita y la presentación a cargo de sus padres. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.